Le piden matrimonio a la Rosmaría, arrodillado y con anillo en mano. Así fue que el novio de la artista urbana, la Rosmaría, de 17 años, le pidió matrimonio. Muchos comentarios han surgido tras este gesto, dado que la joven es menor de edad. La joven tiene 17 años y cumple la mayoría de edad en el mes de octubre del próximo año. El video que circula en las redes sociales se puede ver en el momento cuando el joven se arrodilla con el anillo de compromiso y le hace la pregunta mientras el, la cantante se sorprende y entre lágrimas lo besa y le da el sí. ¿Eh? Vamos a escuchar. Vamos a ver. 17 años y quiere casarse. Bueno, muchachos, tiene que pensarlo, la Rosmaría, está muy muchachita todavía. Ah, míralo ahí. ¿Cómo escucha? No ahí. Tira de fotos. el y son Toma, toma, desgraciado ¿Ah? <ríe> Yo tengo un arte, mano Yo te soy camisa Dale un abrazo, ven Dale un abrazo ¡Ay, me quiero matar! ¡Ay, me yo comprado no, no, el tipo, el tipo parece que lo quiere, chamasquito lo quiere. Claro. Hizo su diligencia y veo que el papá aplaudió también. O el papá te aplaudió. Sí, también. papá, ella? Sí, papá sí, de ella. Sí, me papá de ella. Pero yo, también, todavía no en no tiempo de casarse. Uh -huh. Consejo, consejo: no te cases no, no, pero todavía. Espérate, Muy joven pero, está para casarse. Pero espérate lo que te voy a decir. Escúchame. Ellos se comprometieron. No es que mañana la boda. Sí. No, no, pero no hay, que, hay que aconsejar, aconsejar a la Romaría sí, para que sí, no le sí, pase. Lo que, pasando, eh, moza, no. lo que le está pasando a Moza, lo que le está que pasando, es pero mira, ella no puede es tener eso. planes de vida anteriormente. No, anteriormente no es eso, hecho, es que a los 20 esto. años están aburridos ya de verse la cara y se deja. Ay, no hay futuro con él. Contigo, no, no yo no, yo me puedo cansar ya, No, No, eso, espérate, pero ¿qué pero es eso? es una muchacha que pero, no está no es madura ay, todavía, no puede. No me hable de eso. Pero escúchame, co Es menor de edad, pero todavía te a los 20 años va a estar aburrida ya porque quiere viajar mucho. Pero qué compromiso. El compromiso de que cuando es que, que van a firmar otro día, que no mañana que se van a mudar, ellos se comprometieron, le ponen fecha dos años, tres. a esa mujer, cuando empiece a viajar y empieza empiece a conocer gente, los va a Mira, tigre. mira, tú no puedes calificar la actitud de una persona por su edad, porque son mucho muy maduras muchas veces, la persona de menor edad, Aunque usted que sea la otra. Es uh, eh una, es eh una, es eh una. La segunda. La es? segunda, perdón. Pueden tener planes de vida porque no sabemos cuándo tengan juntos. Y pues se mira, yo trabajo, yo tengo tal cosa. Yo quiero un futuro contigo, quiero construir eso. Tengo planes contigo y hacen ese tipo de promesas porque tienen planes juntos. Eso no significa que no te van a firmar un papel. Son cosas maduras que tú piensas. Alguien llega no, a futuro. Yo, no, la, alguien el que el te loco la, ¿Eh? El loco la va, y la va a involucrar y se va a casar con ellos. Y no, no. Está bien, pero que el tipo no diga que, que vamos y que nos vamos a casar los te va a comprometer y nos vamos a casar los 20 y la va a querer involucrada para casarse ya. ¿Y que ya? Va a seguir. Pero hasta yo que tenga amores con la romaría no vamos a casar, Porque el que se casa de verdad es porque se va a es porque, o sea, el que pide matrimonio porque se quiere casar pronto. Eso no es de que pedir matrimonio y puede durar dos o tres años, no, no, no. No no ha sucedido eso. No. Pasa mucho. En la casa mi papá fue así. Sí, pero estamos en otro tiempo. Yo, no, estamos yo en otro pagar. tiempo, la vida está muy acelerada. No, no, no. yo conozco no, personas no. que han durado tres años y cuatro. No, no, es no, que tú canillo, se le la, es que es la mujer que tú quieres para ti, pero que quiere casarte pronto. Eso es. Señores, el casarse es un compromiso. Cuando tú te vas a casar, tú tienes que entender que tú vas a esa persona la vida entera. No es aguantar. Aguantala. No es aguantar. No es aguantar. aguantar. Si tú no la amas y no te cases porque no es aguantar, Por es eso. que tú quieres estar con ella toda la vida. Toda la vida y tiene que aguantar. Eso, si quiero, claro. como claro. tú me decías aguantar? No es obligado. No es obligado. Tiene no que el sentido de, de, de, de aguantar sí. mucho. Ese ya, muy, él está ha está, dej, está dejándote no, decir no, no, no. cosas ahí. Sí. Ya sabe. Ya lo madre, dijiste, no, no eches para atrás. No eches para atrás, Michael, que me, me manda eso. Ah, <risa> ya sabe. Mira lo que lo no que te no dicho. No, no claro, lo no, claro eso. No es aguantar, y que yo te tengo que aguantar, no porque nada No, obligado, no, pero aguantar en el sentido de, de, que, de que es un compromiso. Te compromiso tiene no, que, que aguantar. La ganas. Tú no sabes si aguantar la gana de mirar a otra porque tú tienes una mujer. Ah, pero que tú te vas a casar con pendiente a mirar sí. a otra mujer. Pero eso es lo que oh. te digo. Tú tienes oh. que tener la responsabilidad. Oh. No, yo pero no, que no. El seguro no la tiene. Tú lo dijiste, Tiene que tener la responsabilidad, pero seguro la tiene. Tú ah. que Si el papá le aplaudió, no es porque hay un. Si el papá le aplaudió por algo, es. Es verdad. Bueno, ella dijo, la Rosmaría dijo que el muchacho es bueno y de su casa. O sea, claro señores, <risa> eh, felicidades en ese próximo eh, matrimonio. Eh. El corazón del cuchillo solo lo conoce la llama. El corazón de la El corazón de la <risa> llama del cuchillo! cuchillo!